Buenos días, en este vídeo os voy a enseñar el equipo que acabamos de recibir. Es un cargador NRG KICK, es un cargador universal, bastante versátil, distribuido por Miac. Eh, nos acaba de llegar a, a CESBIMAP y os voy a contar un poco en qué consiste. Como sabéis, los cargadores que se incluyen con los vehículos eléctricos suelen ser modo 2, suele ser un cable, una conexión o un enchufe normal una petaca intermedia y el cable que se conecta al coche. Ese modo de carga modo 2 tiene una pega y es que solo podemos cargar a 10 amperios, es decir, 2 kW de potencia. Si queremos cargar a más potencia de esos 2 kW, tenemos que irnos a un sistema de pared, lo que se conoce como Wallbox, y una carga modo 3, que es una carga semirápida hasta 22 kW. ¿Qué es lo que hace este equipo? Junta esas dos tecnologías y podemos tener en un equipo portable la carga modo 2 y modo 3. Os voy a enseñar cómo viene y los elementos que incluye. ¿Qué tenemos en la caja? Pues viene el manual de uso, unos folletos y aquí tenemos nuestro cargador. Como veis, tenemos todo el rango de potencias admitidas, desde 10 amperios de intensidad hasta 32 amperios en trifásica. Esta petaca es la que hace posible que podamos conjugar en el mismo equipo el modo 2 y el modo 3 de carga, es decir, desde la carga lenta hasta la carga semirápida. ¿Pero cómo funciona esto? Bueno, pues como podéis ver, incluye bastantes adaptadores. El, la conexión principal del equipo es un z trifásico de 32 amperios, tres fases neutro y tierra, y la conexión que va al vehículo es un conector tipo 2 o Meneques, también trifásico, como está siendo lo más universal a día de hoy en, en vehículo eléctrico. Pero, en el caso de que, no tengamos, de que no tengamos esta conexión en nuestro taller, ¿qué es lo que podemos utilizar? Pues los distintos adaptadores que vienen incluidos. Por ejemplo, tenemos este, que nos cambia entre ZTAC de 32 amperios y ZTAC de 16 amperios, en el caso de que en nuestro taller pues, no tengamos esta toma y tengamos una pues, de un diámetro inferior. Si no tenemos ninguna de estas conexiones, podemos utilizar este otro adaptador que lo que hace es transformarnos entre ZTAC de 32 amperios y ZTAC de 16 amperios en monofásico. Claro, cuando utilizamos este adaptador perdemos las características de carga semi rápida y solo podríamos cargar en monofásica hasta 16 amperios. Estamos hablando de 3,7 kW de potencia. Aún así, ya es el doble o casi el doble de lo que cargaríamos con un cargador normal. Si no tuviésemos ninguna de estas tomas, ni la roja ni la azul, podríamos utilizar este otro adaptador que lo que hace es convertirnos el CETAC de 32 amperios del equipo en una conexión chuco eh, o monofásica. Cuando utilizamos este cable lo que hacemos es perdemos las características de carga trifásica y de carga monofásica a 16 amperios, estaríamos hablando de una carga monofásica a 10 amperios. ¿Por qué es interesante este equipo? Pues sencillamente porque muchas veces en el taller tenemos la necesidad de cargar vehículo eléctrico y no podemos tener un puesto específico para utilizar eh, para este tipo de vehículos porque no son muchos. Con lo cual es muy complicado tener un wallbox instalado en el taller y eh, dar servicio a todos los coches que tengamos. Con lo cual, con este equipo distribuido por MIAC, tenemos la posibilidad de conectar y cargar cualquier coche eléctrico en cualquier toma de carga del taller. Próximamente en Cesbima haremos un vídeo de utilización de pruebas de rendimiento y de fiabilidad de este equipo y por supuesto os lo vamos a contar en el banco de pruebas Cesbima.